¿Está usted ahogado en deudas y no encuentra una solución? ¿Ha pensado en una bancarrota? Es posible que le pueda ayudar. La bancarrota puede ayudar a aquellas personas que tienen muchas deudas, que tienen las tarjetas de créditos llenas, o aquellas personas que han perdido el empleo, que han tenido una emergencia médica, que los están demandando para cobrar, o aquellas personas que lamentablemente ya no pueden pagar más. ¿Qué puede hacer una bancarrota para ti? Bueno, primeramente, si es un capítulo 7, Puedes lograr limpiar todas tus deudas y empezar de cero. Además de eso, la bancarrota inmediatamente para todas las llamadas telefónicas de tus cobradores y para toda demanda que esté en la corte tratando de cobrar dinero por ti. La bancarrota también para cualquier atento que se esté haciendo a tus cuentas para frisarlas o que te estén cogiendo dinero de tu cheque semanal o mensual como te paguen. La bancarrota elimina casi todas las deudas, con algunas excepciones, como los taxes, por ejemplo. Pero sí te puede ayudar en caso de que estés agrado en deudas. Y el proceso se toma solamente unos tres meses. Si quieres más información sobre bancarrota, o si crees que la bancarrota puede ser para ti, contáctanos y definitivamente podemos evaluar tu caso. Gracias.